En este problema nos dicen que tenemos cuatro cuerpos que están cargados, A, B, C y D, por rozamiento. Da igual cómo se hayan cargado, el caso es que están cargados. Vamos a representarlos. El cuerpo A, el cuerpo B, el cuerpo C y el cuerpo D. Y nos dan como datos eh, lo siguiente. Dice A repele a B. Pues voy a dibujar la fuerza que ejerce A sobre B. Pues esta es la fuerza que ejerce A sobre B. B atrae a C, así que como B atrae a C, voy a pintar la fuerza que ejerce B sobre C. Y finalmente nos dicen que B repele a D, es decir, que va a ejercer esta fuerza B sobre la carga D. En el apartado A nos dicen, sabiendo que A tiene carga positiva, cuáles son las cargas de B, C y D. Bueno, pues este es el último dato y es que A tiene carga positiva. Sabiendo que A tiene carga positiva ya podemos deducir el resto de las cargas sabiendo que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo diferente se atraen. Pues como cargas de signo igual se repelen, eso quiere decir que B también tiene que tener carga positiva para que A pueda repeler a B. ¿Qué más podemos deducir? Que como B atrae a C lo tenemos aquí representado, pues B y C tienen que tener cargas de signo contrario. Así que C tiene que tener carga negativa. Y finalmente también sabemos que B repele a D, tenemos aquí esta fuerza, así que B y D tienen que tener la misma carga, así que la carga de D tiene que ser positiva. Y con esto ya conocemos todas las cargas. Y ahora nos preguntan, ¿A atrae a C? Como A y C tienen cargas de signo contrario, entonces la respuesta es sí. A atrae a C. Esta es la fuerza que ejerce A sobre C. A atrae a D, que sería la pregunta C. Los dos tienen carga positiva, por lo tanto, A no atrae a D, sino que A repele a D. Esta sería la fuerza que ejerce A sobre el cuerpo D.